¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal, Escuela Esotérica de Vallecas. Te damos la bienvenida. El día de hoy vamos a ver una runa muy mágica, pues, debido a la posición de esta runa, somos como un receptáculo, una antena maravillosa que recoge todas esas fuerzas, esas energías del cosmos y se transmiten hacia la persona. Por eso es tan importante que nosotros estemos ubicados y concentrados, porque esas fuerzas, esas energías son la representación de esa madre, de ese cosmos infinito, creador de esferas, de galaxias, de sistemas, de estrellas, y por eso vamos a ver cómo se realiza el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarnos de forma erguida, totalmente rectos, y levantando nuestros brazos lo más recto posible, y también la punta de nuestros dedos, de tal forma que quede mirando hacia el cielo. En esta posición vamos a hacer el mantra IS, separando dos sílabas, IS, IS. Vamos a inspirar profundamente y mantralizar el mantra is, de la siguiente forma. Is. Is. Este mantra lo vamos a realizar por siete veces e intentando que nuestra mirada esté hacia el oriente. Si lo realizamos correctamente, tendremos grandes resultados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides darle like, pulsar a la campanita y comentar cualquier cosa que te gustaría más saber o cualquier cosa que te gustaría conocer. Estamos aquí para lo que quieras.